Captando un ejemplo muy claro, unos tienen diez guitarras y otros quedaron sin. En cien llaves, otros se mueren De frío, unos festejan Los quince años, otros perdieron se extienden en su mano, otros le apagan el cigarro, unos posando a pie firme, otros habitando, tirando, derruchan salud otros siguen empeorando unos no cuentan con nadie otros viven asinados la vida es una injusticia Donde el, el calesitero Hace ganar la sortija Quien cuenta más dinero Es un momento cielo al que ilumina el infierno, es romper algo al antojo, porque total se es el dueño. la vida es una injusticia un desbalance de afectos uno en cunita de oro otros llantos sempiternos la vida es un Alter ego que nunca reconocemos, pues a sirena sonada que solo se oye ausentada, que se oye siempre ausentada. con premio, otro premio, invisibiliza, genio, pasar de no sentir nada. de ir construyendo un proyecto, a sentirse ejectado, es una cruel. Pesadilla, que se repite aún despierto, es más de lo que ya basta y menos de lo que falta. pronóstico falso es un balance alterado en el que es acreedor de un futuro hipotecado una injusticia con los demás o un mismo ¿Pasar de andar por planicies a murallones y abismos? En invierno al sol Y en el verano La luna Y que repiquen mosquitos Y la aurora Queda trunca Sé que en mundo hay uno solo Y que está mal repartido Quien negó el ingreso al circo Hoy anda en carpa de oxígeno que nunca reconocemos o esa sirena sonar que solo se oye ausentar. Que si oye siempre ausentada ah, ausentala, ah, mientras va dando ¡Suscríbete bueno.